Tengo una muy buena noticia a compartir con toda la comunidad inmigrante uh, aquí en los Estados Unidos. La semana pasada gané un caso al 11 Circuito Corte de Apelaciones, que es una decisión que relata a toda la gente reportando a OSAP mm. bajo un programa de supervisión que al mismo tiempo califica para el perdón provisional aquí en los Estados Unidos. Esta decisión del 11 Circuito Corte de Apelaciones dice que un juez federal sí tiene el poder de parar la deportación cuando una persona está tratando de hacer el perdón profesional, pero eh, inmigración, los agentes de deportación requieren que la persona lleve los boletos a la cita de OSAP eh, para que se salga antes de una fecha especificada. Esta decisión dice que podemos eh, pelear contra eso en la Corte Federal y que la, un juez federal sí se puede parar la deportación uh, mientras una persona se, eh, se cumple con el perdón profesional. En términos prácticos, ¿a quién beneficia mm. esa decisión? Esta decisión, eh, como dije, eh, va a beneficiar Cualquier persona que tiene OSAP, o sea, orden de supervisión, la orden de supervisión reportando aquí en Miami, el lugar es Miramar, reportando allá, pero al mismo tiempo, ellos eh, se pueden solicitar para el perdón profesional. Este perdón está para gente que tiene una petición y se pueden perdonar en la presidencia ilegal aquí en los Estados Unidos antes de ir a la cita en la embajada para cumplir con el proceso consular. Eh, cuando el perdón está aprobado, solamente tiene que salir para una semana, dos semanas y regrese como residente. Pero lo que, estamos, lo que está pasando, aunque esta gente tiene un, tiene un remedio enfrente de ellos, el, ese perdón, los, eh, los agentes en ICE, en OS, eh, repo, eh, donde están reportando en OSAP, dice que no, tú tienes 90 días, tiene que salir dentro de 90 días. Llévame boletos, si no llevan los boletos, vamos a ponerle dentro de la detención. Ahora podemos asegurar que esta gente tiene el tiempo necesario a cumplir con el perdón profesional. Un ejemplo de un caso de alguien, uh -huh. eh, por ejemplo, ese caso que, que, del que estamos hablando. Uh -huh. ¿Qué fue exactamente? ¿Era un, una, un ciudadano? ¿De qué país? ¿En qué proceso sí, estaba. Sí, eh, era un ciudadano de la República Dominicana. Había en el proceso de la certificación laboral y hace, de hacer la petición uh -huh. eh, de labor eh, por un empleador al mismo tiempo ella calificaba para el perdón provisional basado en la, eh, la madre ella uh, que iba a sufrir eh, en los términos legales, eh, ella iba a pasar, o sea, el eh, sufrimiento extrema eh, a ella si, si nuestra cliente no, no pudiera esperar acá en los Estados Unidos para el perdón para que cuando salga el proceso controlado se puede regresar dentro de dos semanas con la residencia. ¿Cuántas personas potencialmente podrían beneficiarse en un número más o menos? Eh, esta decisión puede ser gigante. Eh, nunca antes en nuestro corte de apelaciones eh, ha hecho una decisión así, diciendo que el juez, el juez federal sí tiene el poder, el jurisdicción a revisar un caso así. Eh, puede ser miles de personas. Yo sé, hay algunos casos eh, que están un poco famosos así, eh, que están en Nueva York, en New Jersey, hay uno en Massachusetts, pero ninguno de estos casos llegó al nivel del eh, corte de apelaciones, el corte de circuito. Entonces aquí tenemos por la primera vez un corte de apelaciones, un corte de circuito de los Estados Unidos a decir que si un juez federal tiene la jurisdicción, tiene el poder de revisar este caso y parar la deportación mientras la persona cumple con el perdón profesional. Esta persona, la del caso, había ganado ya eh, su certificación laboral. Ya? Eh, estamos en proceso de la certificación todavía, eh, pero tiene que ver el proceso del perdón como un proceso completo uh, en esta situación la petición es el primer parte el perdón y 212 es la segunda parte y el perdón y 601 601 es la el tercer parte pero es un proceso la petición el, el primer perdón y el perdón profesional este caso que acaban de ganar ¿Generar jurisprudencia? Sí, una nuevamente. Ahora, la apelación de este caso sigue. El gobierno va a pelear contra nosotros. Pero lo que usó el 11 de es que ellos aprobaron un esté de deportación en frente de la corte a decir que nuestro argumento, que el juez sí tiene el poder y que esta deportación debe ser parado, es más probable que no que nosotros vamos a ganar en ese argumento. Entonces la apelación sigue, pero la primera vez un Corte de Apelaciones escribió una decisión diciendo que un juez federal al nivel de los Cortes distritos de los Estados Unidos tiene el poder de parar la deportación. Entonces beneficia no solamente a personas que están en procesos así de orden de supervisión de Miami, de toda la Florida, de Georgia. De todo, de todo el long circuito de Florida, de Georgia y de Alabama también. Entonces, eh, otro recuerdo más, si tiene el OSAP pero califica para el perdón provisional y los agentes de deportación, los agentes de ICE dicen que tiene que reportar con boletos, por favor, ven a la oficina, tenemos una solución para ti.